Les contamos también que la Diputación Provincial completa la inversión de 2 millones de euros para las carreteras del señorío de Molina. El presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega Pérez, ha visitado con el alcalde de Rueda de la Sierra, Alfredo Barra, la carretera provincial Gu 426 ...en la que próximamente se va a invertir cerca de un millón de euros para mejorar su firme, señalización y elementos de seguridad. En concreto se va a actuar en ocho kilómetros entre Rueda de la Sierra y Torrubia... Hasta septiembre, el Servicio de Infraestructuras de la Diputación de Guadalajara ha ejecutado otros cuatro proyectos de obra en las carreteras GU-418, GU-969, GU-970 y GU-967, con un presupuesto de adjudicación de 654.568 euros. En total, se ha trabajado sobre más de 70 kilómetros de la red provincial, reforzando el firme, recreciendo sus arcenes y aumentando la seguridad vial con nueva señalización y protección. Durante el ejercicio 2020 la Diputación Provincial de Guadalajara ha hecho una inversión en, el, en la zona del Señoría de Molina de dos millones de euros en diferentes tramos de carretera para mejorar tanto el firme como la señalización horizontal y vertical en diferentes tramos de carretera. Esto supone que la Diputación apuesta por mejorar las comunicaciones en todas las zonas rurales de la provincia de Guadalajara. Mejorar las comunicaciones supone que todo el mundo puede viajar con tranquilidad a los pueblos de la provincia de Guadalajara. Con ello fomentamos el turismo, con ello fomentamos que la gente pueda venir a nuestros pueblos con seguridad. Desde aquí y desde la Diputación Provincial apostamos y vamos a seguir apostando por mejorar todas esas vías de comunicación y mejorar las infraestructuras que dependen de la Diputación Provincial de Guadalajara. En esta dirección la institución provincial ha destinado 334.000 euros en arreglar los accesos a los pueblos de Pradilla, Aldehuela, Mil Marcos, Trait y Peralejos de las Truchas, trabajos que se han centrado principalmente en el asfaltado y también mejora de la señalización. En la visita a la comarca del Señorío de Molina también ha participado la diputada de zona Rosabel Muñoz, que ha puesto en valor el esfuerzo que el Servicio de Infraestructuras de la Diputación está haciendo para sacar adelante proyectos de la zona que han estado atascados durante muchos años.